Nunca pudo salir pero... pero hasta el día de hoy Yo no dejo de tenerla en mi playlist Y si salgo a bailar, me la bailo Y me encantaría llevármelas a todos Para irte a mi el tabanera que le mete, tú sabes меня la te al parler possibly And I -E.